el día de hoy les vamos a enseñar a cómo recuperar la base van de un Samsung A10S de modelo A107M como ustedes saben hay muchos dispositivos por la seguridad que estos dispositivos no cuenta con Genox entonces nos lleva donde tú flasheas el equipo se te queda sin M y sin CN en este caso como ustedes pueden ver yo lo voy a mostrar a continuación que no tiene ni CN ni Email. pero nosotros les vamos a enseñar a recuperarlo de una forma rápida y fácil gente CN requiere de varias herramientas que les voy a estar mostrando a continuación por ejemplo acá este equipo viene a ser la versión de Android 10 Y me doy con la sorpresa de que no tiene base band. Ni tampoco tiene IMEI 1 ni serie ¿no? Entonces ya ustedes saben y les voy a enseñar Acá tenemos versión de base desconocida Cómo recuperarlo Primero mi gente les recomiendo que vean bien el video para evitar errores Segundo vamos a habilitar lo que es depuración Y eso nada más en el, lo que sería este dispositivo Vamos a compilación, activamos ADB Listo una vez que activamos ADB, gente, es muy importante ya hacer el proceso. Tengan en cuenta eso. Listo, ahí habilité de depuración. Ahora nos vamos a ir a nuestra PC y vamos a coger una herramienta profesional. Una herramienta, es decir, de paga, que es un lock Tool. Listo, acá yo lo tengo en Tool, gente. Vamos a abrirlo. En este caso, vamos a abrirlo. Listo, y aquí se nos abrió nuestra herramienta. Lo vamos a ejecutar. Bueno, en este caso tenemos un problema de drivers. Debo, nos dice ahí, pero ahí está el USB de Debo, listo. Vamos a solucionar este error también de paso, gente. Les voy a mostrar cómo se soluciona. Listo, buscamos acá Editor de Registro. Ahora, pues, en mi caso, a mí me lleva gente directamente hacia la opción seleccionada, porque siempre he hecho esto. Y acá voy a seleccionar lo que es Up Filters. Y lo que voy a hacer, lo voy a eliminar, gente. Lo elimino. Y acá, como tú puedes ver, ya se desapareció Drivers de Debo, Perdón, USB Devon, listo, cierro. Y pues voy a volver a abrir la Unlock Tool gente Cuando tienen ese error ya saben cómo solucionar Entonces lo primero que tienen que hacer Es abrir editor de registro Ahí les va a abrir directamente donde está ubicado Drivers devon Como en este caso les voy a mostrar Listo, y les voy a comprobar que ya no me pide ese error Entonces lo voy a dar en login Y voy a empezar que se logue Entonces vamos a esperar acá gente Esta Unlock Tool es una herramienta muy buena lo recomiendo gente que lo obtenga Es una herramienta de paga pero es muy buena Listo, ya empezó ya a cargar entonces, vamos a esperar nada más gente, que termine de cargar el contorno de la, de programa. Listo, ya estando aquí, pues vamos a ir a ver, a, vamos a ir acá a donde dice Samsung, a ver, vamos a ir. Listo, selecciono Samsung, voy a seleccionar A10S, pero en este caso, a ver qué opciones tenemos acá. Bueno, en este caso tenemos opción de Oclobmodoade, ROM, RSFLP. Qué vamos a hacer acá gente vamos a ubicarnos en la pestaña Mediatek, obviamente en esta pestaña y listo gente. acá hay muchas opciones como ustedes pueden verlo y pueden notarlo yo lo voy a tener el dispositivo acá en esta en esta mano y lo tengo acá y lo que voy a hacer es borrar nv data es decir formatear la nv data como lo hago pues aquí en la parte de abajo donde dice especial y generic tenemos la opción de eras nv data lo doy un clic ahí y me va a pedir que conecte en modo bedroom, es decir apagado ¿no? entonces para eso yo voy a apagar mi dispositivo y voy a conectar presionando los dos volúmenes listo, aquí voy a apagar entonces dejo que se apague por completo el equipo listo, y voy a tener listo también mi cable USB para conectar en modo bedroom, presionando los dos volúmenes en este caso, listo, esperamos un momento que se termine de apagar con, por completo el dispositivo y conectamos gente Conectamos Listo y como tú puedes ver Se está dando el proceso Y listo Una vez ya tengamos Borrado lo que es la nevedata gente Vamos a hacer lo siguiente Yo en este caso ya tengo borrado Nevedata voy a minimizar mi Herramienta para irme A mi herramienta De chimera que ya muchos Conocen entonces voy a abrir acá Chimera tool para continuar Con el proceso conecto Listo, acá voy a ejecutar este programita de chimera Que es una herramienta de pago, obviamente Para continuar con el proceso Listo, entonces ya ahí yo tengo nuestra herramienta chimera ya abierta Lo que voy a hacer nuevamente es conectar apagado También presionando los dos volúmenes de estos, Tanto de subir y bajar volumen Listo, lo conecto En este caso gente, si es que no me detecta Bueno ahí sí me detectó porque que me decía que detección de drivers bueno ahí me pide reinstalar drivers entonces voy a, voy a reinstalar entonces vuelvo cuando yo tenga todo listo voy acá donde dice configuración y acá vamos a buscar MTK drivers listo, mediatek drivers lo vamos a reinstalar ya que cuando utilizamos un locktool se nos dio ese error no vamos a esperar entonces yo vuelvo cuando esté todo listo instalado porque aparte de eso tengo que reiniciar el ordenador y vuelvo cuando ya esté nuevamente chimera Listo, acá voy a volver a conectar, entonces presionando ya que yo reinstalé los drivers Y esperemos pues gente que el dispositivo se nos reconozca Listo, vamos a conectar Listo, ahí lo tenemos, esperemos que no nos dé error de drivers Bueno, vamos a reiniciar para que termine la instalación de drivers Gente, voy a cerrar esto de acá Justo ahí me pide, como pueden ver, que reiniciemos Vamos a reiniciar el ordenador para que los drivers se nos... Configure correctamente Entonces vamos a tardar un momento Pero no hay problema, lo vamos a dejar así Listo, ahí vamos a esperar que se reinicie Y vamos a continuar el proceso con chimera Listo, y entonces acá reinicie Pues lo que voy a hacer es conectar nuevamente Presionando los dos volúmenes Y conectando el cable USB Para comprobar que La computadora tiene que reconocernos gente En este caso no nos reconoció Vamos a hacerlo nuevamente entonces ahí ya el dispositivo pues se me está autodetectando las funciones como les repito tienen que conectar presionando volumen arriba y abajo entonces funciona para 32 para todos los dispositivos MTK que ya que he dicho esto funciona también el test point o conecte en otro modo es decir en modo de room entonces gente vamos a esperar que se termine de autodetectar las funciones para continuar con el proceso este proceso va a servir si sí, gente es un poco largo pero les recomiendo que sigan el video ya que les va a servir listo ahí pues ya me quedó gente ojo acá tiene que tener un backup de un dispositivo del mismo binario en este caso viene a ser binario 5 anterior pero yo tengo gente por ahí varios backups que la cual si ustedes quieren puede dejarlo ahí en alguno que lo descarguen listo voy acá almacenado almacenar copy restaurar y acá lo doy en restore voy a seleccionar los tres puntillos voy bueno, a tres puntos gente y acá voy a seleccionar un backup, en este caso voy a seleccionar el primero vamos a seleccionar el primero y lo voy a dar en inicio listo, acá vamos a tener en cuenta estos puntos, acá por ejemplo voy a marcar lo que es calibration y también voy a buscar firmware, listo acá solamente voy a marcar CKFS, gente, nada más voy a solamente flashear esa partición y lo doy en ok Listo, una vez hecho eso, pues va a pasar algo rápido y el dispositivo se va a reiniciar automáticamente. Es decir, va a encender. Y pues si ustedes no se encienden, obviamente hay que forzarlo. Y una vez hecho eso, yo voy a forzar el dispositivo para encenderlo. Voy a presionar el volumen abajo y el botón de Power para poder encender el dispositivo. Si que no le reinicia. En muchos casos el dispositivo se reinicia automático. No hay problema, lo dejan ya hasta aquí este punto también voy a cerrar ya lo que es la herramienta de chimera listo y como tú puedes ver ya el dispositivo se me inició correctamente vamos a esperar entonces que el dispositivo encienda para continuar con el proceso y listo gente nos damos con la sorpresa que en la parte de arriba ya nos toma señal entonces ya no está el circulito vamos a ver qué es lo que tenemos acá cuando marcamos lo siguiente vamos a ver gente entonces vamos a esperar que vamos al marcador y sacamos nuestro email en este caso vamos a esperar un momento gente y ya estaría casi por terminado pero falta un paso más vamos a intentarlo nuevamente listo gente y como tú puedes ver ahí ya se nos ha salido sin ningún tipo de email y nos ha salido el cn del equipo entonces está todo bien hasta el momento y ya recuperamos entonces lo que es la señal ahora solo nos toca colocar un email pero cómo lo vamos a hacer, de qué forma gente vamos a necesitar un programita especial que ya muchos conocen que les voy a mostrar a continuación yo creo gente que ya conocen ustedes este programita que es email tool shape listo, lo voy a abrir. Este programita vamos a utilizar entonces para colocar un imagen de este dispositivo obviamente. Vamos a esperar acá en este punto, acá le damos en continuar y listo gente, acá lo tenemos. Este programita que vamos a utilizar entonces vamos a colocar hacia un costado lo que sería el programita para poder visualizar mejor. listo, ahí está conectado, voy a autodetectar entonces puerto y justo en la parte de abajo como usted puede ver me sale un puerto com 5 listo, que vamos a hacer acá gente? vamos a escribir un email en ambas casillas por ejemplo voy a colocar 15 dígitos ojo no se vayan a pasar los 15 dígitos 1, 2, 3 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, bueno en este caso vuelvo va a tener 15 acá nuevamente lo voy a colocar en el de abajo y también lo voy a colocar acá listo gente rápidamente voy a llenar esas dos casillas y lo voy a donde dice sub email bueno en este caso nos dice inválido email vamos a ver gente entonces vamos a poner el email correctamente ya lo saben ustedes vamos a colocar nuevamente bueno ahí coloqué 8 dígitos cuánto tenemos de arriba 6, 14. Entonces en este caso tenemos que colocar uno más. A ver si nos permite. No nos permite, en la parte de abajo vamos a colocar nuevamente 15. Listo, y ya en la parte de abajo ya tengo los 15 completos. Voy a comprobar en la parte. Listo. Ahí ya tenemos ambos. Y me dice que con 15 dígitos, 9 en la primera parte y en la parte de arriba 6. Listo, lo doy aquí. Voy a esperar un momento. Y listo, gente. Ahí nos dice que ha sucedido. Entonces ya podemos reiniciar el dispositivo. Lo cerramos. Cerramos acá y vamos a reiniciar el dispositivo para ver si es que es cierto. Como yo les mostré, no tenía ningún tipo de email. Y ya podemos conectar también el dispositivo acá para ver si es que nos colocó el email programita listo vamos a chequear acá entonces ya pues los dos y medio. esperamos que nos haya aparecido. o oh, gente esta reparación no va a quedar así en esta reparación solamente es para poder recuperar nosotros lo que es los emails. no para eso tienen que ustedes ya utilizar de su herramienta chimera que ustedes puedan recuperar y parchar en este caso no pueden cambiar el email y parchar yo solamente lo estoy haciendo para poder recuperar lo que es la versión de banda base y listo gente ya lo tenemos como tú puedes ver ya tenemos colocado los dos emails correctamente. Ahora solo nos toca reparar con chimera y eso sería todo. En este caso voy a poner un email que le año por eso ya no lo voy a mostrar en el video. Pero este método sirve para 32, para todos los dispositivos que conecten. Ya sea bootroom o lo que es test point Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Nos vemos en el próximo video. Todo lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar.